Se quemó sin despegar. Y es así, pago con un día más. Lo demás quedó ahí. Y ese viaje se quemó. You're oh, the no. que se queremos sin despegar y es así.